por el bien de tu propia salvación y la de quienes te oyen. Es tremendo. Tremendo. <risa> tremendo. Tremendo. Eh, hoy también estuve leyendo la parte de la... de la parte de... de la... de la... de la... De la mal, lo tengo aquí, lo tengo aquí. Ay, yo cuando veo así, yo la, la, la saco enseguida. Me, me gusta sacar... cuando hay cosas así, eh, que veo que que es de bendición, eh, la saco enseguida, me, me llama mucha atención, la saco enseguida. Y miren esta que esta, esta ahí, acerca del dinero. Y, y le digo el por qué y por qué Dios me dio esta palabra. Y para muchos de ustedes le va a servir le va a servir el porqué. Le explico por qué Dios me dio, esta palabra me la dio a mí. Miren esta. Acerca del dinero. A ver aquí está. Esto es tremendo, esto es tremendo. Esto es palabra de Dios. Hermano, por algo Dios me dio para explicar esto a ustedes hoy porque es posible que alguno de ustedes, es posible que alguno de ustedes que no esté pasando algo parecido. Mira esta palabra. Yo la escuché, la repartí hoy, ¿no? Después de todo No trajimos nada Cuando vinimos a este mundo Ni tampoco podremos Llevarnos nada cuando lo dejemos Así que Si tenemos suficiente Alimento y ropa Estemos contentos pero los que viven con la ambición de hacerse ricos caen en tentación y quedan atrapados por muchos deseos necios y dañinos que los hunden en la ruina y la destrucción uh -huh. pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal Esa. y algunas personas en su intenso deseo por el dinero se han desviado de la fe verdadera uh -huh. Y se han causado muchas heridas dolorosas. Mm. El amor al dinero. Enseñales a los ricos de este mundo. Tremendo. El amor al dinero. Tenemos, tenemos que tener mucho cuidado nosotros. El, el amor. Uno que tener más para poder dar, dar más. Para poder dar más pero no, no buscar riqueza, riqueza, porque dice que podría caer, caen, caen, caen, caen. O sea, que han atrapado a la persona. Como el ojo es insaciable. Hermano, todo eso, hermano, todo eso, todo eso, es para evitar no ir al infierno. Es para poder ir al cielo. Salvación, salvación, salvación. Que Dios nos ayude salvación ve, aquí otro, otro himno aquí nuestra hermana, a nuestra, a nuestra a silpa aquí y quizá habla de, de este maestro ahorita le marcamos a la hermana a la hermana Alba para que Alba aquí siga en las clases, porque la, ella estudió, ha hecho un, un esfuerzo, un trabajo muy grande y, y, un, y muy bueno, porque está y ya sabe, bien, ¿cómo sabe usted? aprendí mucha mucha liberación sabe, sabe ya ya, le explica bien la liberación. Gloria a Dios por eso, ya. Tremendo. Ah, ese es mi Cristo. Hermano, hay que, hay que, hay que estar firme. Todo de Dios y estoy día a día en el campo de batalla. Mm. Me pongo la armadura y tomo mi espada y lucho. Yo fuera Satanás con toda hueste de maldad y a mi vida...